Hola, ¿cómo estás? Te mando un abrazo te estoy preparando para el apagón que viene en camino Tres pilas Compramos Compramos una cajita portapila para tres pilas Y esto que se llama Módulo Step Down Con salida dual USB Bueno, el módulo Step Down Con salida dual USB Se conecta al portapila Con dos cables ¿OK? Vamos a ponerle las pilas le ponemos el, las pilas al asunto para ver que funcione como nosotros decimos. Una, dos y tres. Y ya tenemos nuestro portapila listo con la energía para que nuestro step down con salida USB dual funcione. Vamos a cargar el cable. Vamos a conectar el cable. Estamos en medio de una tormenta y se nos corta la luz. Bien, no tenemos cómo cargar el celular pero podemos tener en el cajón guardado esta solución. Ok, observamos que está cargando. Muy bien, esto es una solución sencilla eh, para la abuela, para que ya no tenga que andar prendiendo velas. ¿Y por qué digo velas? Porque también aparte de estar cargando el celular, te permite conectarle una luz. Obviamente esto te va a, a salvar para una emergencia nomás, por lo que es, le vas a poder dar una pequeña carga. Bueno, a la vez vamos a conectarle esta lámpara para ver la potencia que tiene. Hemos conectado la lámpara. Vemos que el cable continúa por acá, viene por acá. Y acá observamos que tiene energía la lámpara. La prendemos. Muy bien. O sea, podemos cargar celular y tener una lámpara al mismo tiempo. Vamos a cambiar el tono de luz. Bien, esa me gusta bastante. Podemos bajarle la intensidad y subírsela. Bien, entonces, para el apagón ya tenemos una solución bastante rápida, pero que nos va a dejar eh, un poco colgado para, para poder hacer más cosas, ¿ok? O sea, si queremos cargar más celulares, vamos a tener que ocupar una fuente de energía un poco más poderosa que estas tres pilas.